Hola, hola, hola, hola, hola Queridos amigos, amigas, amigues Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches Depende de qué hora estés escuchando este video Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? No ando bien de la voz Bueno, eh, vamos con la clase de hoy Si no me equivoco, la 239 eh, Es, no, la 240 creo que es esta eh, Bueno, eh la última clase del eje 511. ya a partir de mañana vamos a empezar con el sol en el eje 6-12 que es el último de los ejes pero después nos falta ver el sol en casa 7 y el sol en casa 8 que lo vamos a ver juntos eso eh, no es un eje pero los vamos a ver juntos pues vimos uno el sol en casa 1 y el sol en casa 2 en los distintos signos los vimos por separado. Y después empezamos a hacerlo por ejes. Bien, Que cuando hablo de ejes, estoy hablando de que tenemos hoy, nos toca el sol en Pisces, el sol en casa 5, y esa casa 5 en Pisces. Eh, y el eje 11, 5, 11. O sea, el sol en casa 11. Eh, en Pisces y esa casa 11 en Pisces. Pero empezamos con el sol eh, en casa 5. Narcisista, apasionado, creativo. Casa 5 en Pisces. Enigmáticos, magnéticos, escapistas. Sol en Pisces. Pacíficos, tranquilos, intuitivos como parte positiva, o en luz, en sombras, frustrados, indolentes, indulgentes. ¿De qué va a depender mucho eso? ¿En qué palabra clave se posicione? Y de los otros planetas, eso ya lo vamos a ver, ya vamos a llegar, todavía falta un poquito. Ahora, si tenés esta configuración, es muy posible que estés ante una persona muy intuitiva, enigmática, con gran poder de magnetismo por la pasión que le pone a lo que hace. O sea, su poder de magnetismo es la pasión con lo que hace las cosas. Bien, entonces, ahora vamos al a la otra casa de este mismo eje. O sea, el sol en casa 11 en Piscis y la casa 11 también en Piscis. Bien, sol en casa 11. Amistoso, superficial, vanidoso. Casa 11 en Piscis. Sensible, afectivo, benévolos. Sol en Piscis pacíficos, tranquilos, intuitivos, frustrados, indolentes, indulgentes. Por lo tanto, es posible que estés ante una persona amistosa, muy afectiva, que puede ser indulgente con las personas que lo rodean, o sea, su círculo. Indulgente con su círculo de personas, pero no tan indulgente con... Los que están por fuera de su círculo Bueno, espero que te haya gustado esta clase eh, Esta última clase de este eje 5-11 En Pisces eh, Mañana empezamos con El eje 6-12 O sea, Sol en Aries En eh, Casa 6 Y Casa 6 en Aries Y Casa 12 en Aries, Sol en Aries en Casa 12 eh, Bueno, parece un trabalengua, pero es más fácil de lo que parece eh, Yo acá te dejo en este costadito eh, La lista de reproducción Si haces clic ahí antes de que termine el video eh, Vas a ir directamente a la lista de reproducción Que tenés desde el primer video yo lo grabé por allá por enero ya ahora estamos en septiembre, octubre eh, y, y ya está llegando fin de año Y la clase 320 Que es en la que vas a tener todas las herramientas Para poder interpretar perfectamente bien Una carta natal Si viniste siguiendo todas las clases una por una Te mando un abrazo enorme A vos, a todos, a todas, a todos. Chao, hasta mañana.